Oye, dicen aquí que el trabajo social es profesión esencial. Eso no es lo que haces tú, pero... ¿qué es eso del trabajo social? Somos profesionales que acompañamos a las personas en momentos complicados para afrontar los desafíos de la vida de forma autónoma. Pero claro, para esto tiene que haber equidad de oportunidades, cumplimiento de los derechos humanos, respeto por la diversidad, un reparto adecuado de los recursos y en definitiva justicia social de esta forma el trabajo social acompaña a las personas para buscar el equilibrio entre el bienestar personal y el bienestar colectivo no es beneficencia es promoción del desarrollo y la cohesión social y por eso estoy colegiado colegiado pero ¿eso qué es? tenemos que ser conscientes de que nuestro ejercicio profesional tiene peculiaridades y no podemos hacerlo ahí al libre albedrío obviamente tiene que haber organismos independientes que puedan uh, garantizar que ese ejercicio profesional sea el adecuado de esta forma los colegios profesionales garantizan el cumplimiento de la ética y deontología profesional pero no solo el cumplimiento de deberes sino también la defensa de nuestros derechos como profesionales como colectivo por eso es tan importante unirse y formar parte de un colegio profesional más allá de su obligación por ley desde hace más de 30 años. Así, el colegio profesional no solo es un servicio a la ciudadanía, sino una capacitación profesional, una plataforma de coordinación con instituciones públicas y privadas, un medio para garantizar la incidencia e influencia política y social, un espacio donde garantizar la transferencia de conocimiento y la visibilización de la praxis profesional y un respaldo para la ética y la deontología profesional que van a garantizar un servicio de calidad e innovador. En resumen, los colegios profesionales somos agrupaciones profesionales que nos permiten decir ese unidos somos más no sumamos sino que multiplicamos es la forma de hacer crecer la profesión y de ejercer individualmente de una forma más adecuada eh, constantemente reciclada y que mejore progresivamente en el Colegio Oficial de Trabajo Social de Alaba ya somos más de 400 personas colegiadas. Incidimos en la profesión como medio para garantizar la justicia social. Dotamos a las profesionales de información de interés profesional y de una biblioteca de medios. Desarrollamos formación especializada adaptada a las necesidades de las profesionales colegiadas. Garantizando de esta forma una excelencia en la praxis profesional. Ostentamos la representación y unidad profesional. Porque juntas tenemos más fuerza. Si aún no estás colegiado o colegiada, te esperamos. Y recuerda que existe la figura de precolegiación. Porque apostamos por el futuro de nuestra profesión.